saludo, estimados directores de curso. Este video tutorial tiene la intención de facilitarles a ustedes el trabajo de la elaboración de la agenda para los cursos virtuales en entorno AVA. Como consideración inicial, debemos tener en cuenta que la agenda debió haber sido diseñada de acuerdo al formato en Excel que se envió al inicio del proceso de alistamiento, porque de ahí eh, vamos a tomar los insumos necesarios para poder construir nuestra agenda en la aplicación. Esta agenda eh, solo se construye para cursos diseñados en Entorno ABA, porque los cursos que están en el que tienen la tipología Core ya tienen su agenda diseñada desde el grupo de PTI y están enlazadas ya en los cursos. Una vez ingresamos a la aplicación para eh, certificar los cursos virtuales, nos aparece el listado, la relación de cursos en los cuales aparecemos como director o como evaluador para este caso el director del curso costos y presupuesto a su vez es evaluador del curso de negociación al hacer clic en alistar es donde inicia el subproceso en la cual confirma confirma que su curso eh, es accesible desde el N-Contents ya para este caso el compañero ya ha aceptado ha manifestado que ha accedido a su curso y posteriormente procede al diseño de su agenda. Entonces el paso siguiente es crear una nueva agenda. Con el aplicativo vamos a la lista desplegable. Le decimos seleccionar una nueva agenda. Él nos crea una agenda. Nos aparece el mensaje agenda sin actividades. Con el nombre del curso y la serie 147 que es el número de agendas que se han creado. Eh, voy otra vez seleccione uno para que aparezca el botón de editar como se dieron cuenta no apareció le damos refrescar y seleccionamos nuevamente la agenda y ahí aparece nuestro botón editar entonces eh, lo siguiente que hay que hacer es cargar pues los momentos, las temáticas, las actividades y eso lo hacemos con el botón editar En el campo nombre de agenda podemos cambiar el nombre de nuestra agenda. Le colocamos, para este caso, yo voy a cambiar el nombre a costos y presupuesto. Con el código dejo la serie por control presupuestos. Dejo especificado que costos y presupuesto aba con el número la serie y procedo a guardar listo ya se ha grabado nuestro nombre de agenda y el paso siguiente es eh, agregar todos los momentos temáticas para luego proceder a armar nuestra agenda iniciamos entonces a grabar cada uno de los momentos de evaluación que contienen los cursos Java para este caso tenemos un momento inicial, guardo, intermedio o evaluación intermedia, guardo y final. Esos son los tres momentos de evaluación que se tienen para los cursos diseñados en entorno AVA. Como pueden ver, nos aparece una tabla con cada uno de los momentos que hemos creado para el curso una vez creados los tres momentos de evaluación procedemos a crear nuestras temáticas como vemos las temáticas en la agenda para el curso Costos y presupuesto están claramente definidas entonces iniciamos nuestra primera actividad o temática perdón se llama actividad inicial debe ser nombrada tal cual aparezca en nuestra agenda y en las actividades del curso y le decimos que esta actividad eh, hace parte de actividades del 75%. Guardo. Tenemos nuestra primera temática. Nuestra segunda temática. Unidad 1. Costos de producción. También pertenece a actividades del 75%. Guardo. Luego unidad 2. predeterminación de costos y presupuestos y presupuesto operativo debo gra grabarla tal cual aparece en el curso virtual también pertenece a actividades del 75% vamos a nombrarla aquí tal cual ok grabo esas son nuestras tres temáticas del 75% y nuestra última temática se llama contenidas en el sílabus bueno aquí se llama contenidas en el sílabus voy a grabarlo tal cual y le digo que esta por ser la final pertenece a actividades del 75% Bueno, el paso siguiente es grabar las actividades, insisto, tal cual aparece en el curso y aparecen en la agenda. Deben coincidir. Nuestra primera actividad se llama actividad inicial. Eh, aquí cometimos un pequeño error. Eh, vamos a corregir acá. Nos quedó una actividad mal, mal registrada que es la actividad inicial, realmente se llama actividad de reconocimiento, procedemos a presionar el botón editar. Esto se llama actividades de reconocimiento. Ahora sí, grabamos. Ok, ya nos quedó tal cual aparece en la agenda. Ahora sí, procedemos a grabar cada una de las actividades. Actividad inicial. Pues no le coloco detalles. Y guardar. Bueno, tenemos que decir qué tipo de actividad es y qué retroalimentación tiene. Entonces, la retroalimentación de esta actividad... Eh, ...será por heteroevaluación. El tipo de actividad, si es individual colaborativa, será individual y guardo, y así para cada una de las actividades procedemos a guardar la segunda actividad que es el trabajo, trabajo colaborativo número uno también hetero evaluación, es una actividad colaborativa guardo nuestra nueva actividad será el TETS 1. Es una actividad. Hetero. Evaluación. Es individual. Guardamos. Las, trabajo. Colaborativo. 2. Heteroevaluación colaborativa, guardamos, viene, debe ser test 2, aquí aparece como test 1, test número 2, entero evaluación, hay que corregir la agenda luego, será individual, guardamos, y finalmente nuestra evaluación final, aquí aparece como examen final, hetero evaluación individual guardamos ya hemos creado cada una de las actividades temáticas y momentos de nuestra agenda y posteriormente procederemos a darle el orden y el peso evaluativo de cada una de las actividades una vez cargadas todas las actividades que conforman nuestra agenda procedemos ahora sí hacer el armado de la misma dándole tanto el orden como los pesos evaluativos para ello entonces nos desplazamos hacia el bloque de arriba actividades de la agenda y procedemos ahora sí a armar toda nuestra agenda para ello entonces seleccionamos nuestro primer momento de evaluación que es el momento inicial de ella se parte la temática de actividades de reconocimiento seleccionamos la actividad inicial y esto va a tener el orden número uno, que es nuestra primera actividad. Nuestro peso evaluativo se ha definido que es 25 puntos. Nuestra fecha inicial dice que es el primer día eh, de inicio de periodo académico y va hasta el 18 de agosto, es decir, tiene 13 días de duración. Le colocamos los 13 días de duración, días de retroalimentación, 10 días y guardamos. Continuamos entonces eh, grabando los, los demás orden de actividades. Vamos a la evaluación al momento intermedio. Seleccionamos nuestra temática que es la unidad 1, costo de producción y trabajo colaborativo 1. En este caso el orden será 2. Tendrá un peso evaluativo con, con, eh, 100 según la agenda. Peso evaluativo 100. La fecha de inicio será desde el 19 de agosto, desde el 19 hasta el 22 de septiembre. Es decir, tiene un total de 33 días. 33 días y le damos los 10 los, los días de realimentación. Grabamos. seguimos con actividades con momento de actividades intermedias unidad 2 perdón unidad 1 porque viene un test el test 1 será el orden 3 sí, es este de acá el peso es de 75 puntos sí, 75 puntos inicia el 23 de septiembre 23 de septiembre finalice el 6 de octubre tendrá 13 días 13 o 14 días son 14 días 14 días más 10 de realimentación grabamos ahora sí. ya viene momento estamos todavía en las actividades intermedias nuestra temática será la unidad 2 e iniciamos con un trabajo colaborativo número 2. El orden será orden 4. El peso colaborativo son 100 puntos. Inicia el 7 de julio. Perdón, 7 de octubre. Y estará abierto hasta el 10 de noviembre entonces tiene 33 días también, más 10 de realimentación, de retroalimentación, guardamos. Seguimos en actividades intermedias, unidad 2, TED número 2, este tendrá el orden número 5, su peso evaluativo son 75 puntos, la fecha de inicio 11 de noviembre, 11 de noviembre no aparece acá en la lista de calendario debe ser un día no hábil bueno coloquemos los 10 y estará abierto hasta el día 24 es decir tendrá 14 días más 10 de realimentación perdón 10 guardamos entonces tenemos ya nuestras actividades intermedias finalizadas vamos a nuestra evaluación final temática todas las contenidas en el sílabus y nuestra actividad es el examen final su orden será 6 su peso para todas las evaluaciones son de 125 puntos y estará desde el primer día del periodo de evaluación debe tener 10 días de duración y de realimentación 5 días y guardamos listo, ya hemos creado todas nuestras actividades de agenda. Listo, ya guardados todos nuestros elementos, nuestras actividades, perdón, de la agenda. Volvemos al inicio y haciendo clic en este botón haciendo clic en este botón previamente previamente debemos refrescar ¿sí? nos muestra cuáles son las actividades que conforman la agenda para este curso y en este momento si sí procedemos a eh, hacer una previsualización de nuestra agenda entonces vemos que nuestra agenda ahora sí está diseñada con el semáforo para las actividades esta agenda se genera ya con el enlace que tiene en la datateca. Solamente tenemos que copiar y pegar en nuestra, en nuestra agenda de curso. Y una vez tengamos ya actividades, ajustes, eh, o sea una vez ya hemos ajustado todo el curso. Eh, lo que se realiza es hacer clic en este botón de curso listo para que el evaluador pueda iniciar su proceso de revisión. Ese es todo el paso que debe realizar un director de curso para proceder a que el evaluador realice su revisión.